Venimos aquí a hacer entrega formal de la ciudadana Yokaira Noemia en virtud del incidente en el que se vio involucrada este pasado sábado, sábado 18, 18 de febrero, donde lamentablemente hubo una pérdida humana. Estoy frente al general, directo amigo, y general Olivenz Minaya y el comandante del DICRIM dejando formal entrega de la ciudadana.